Qué buena palabra usada. Bueno, eh, vamos a um, ir a la investigación que se está llevando adelante justamente por el atentado contra la vicepresidenta de la Nación y tiene que ver con nuevas pruebas, Sofía. Exactamente, recordemos que en el día de ayer se llevaron adelante tres allanamientos que fueron solicitados por la jueza María Eugenia Capuchetti y eh, dos de ellos se llevaron adelante en San Miguel y uno en San Martín, en Buenos Aires. En San Miguel eh, eh, un allanamiento corresponde a la casa de una expareja de Brenda Olía, Lucas Ocampo. Ustedes se preguntarán quién es Lucas sí. Ocampo. Bueno, fue el mismo que se dedica, a, es albañil él, y eh, fue el mismo que llamó a la justicia para prestar declaración. Dijo que Brenda Guliarte le había pedido refugio ese jueves por la noche. Eh, bueno, Brenda va hasta esta vivienda y deja dos objetos a simple vista que son una bolsa blanca y también un paraguas negro. Sí. Estos elementos eh, fueron aportados para la justicia, donde van a ser peritados para saber si efectivamente corresponden a eh, los elementos con que se las vio en las diferentes imágenes ese jueves, el día del ataque. Eh, también, por otro lado, él prestó eh, su celular, es decir, que va a ser peritado el celular de Lucas Ocampo, lo entregó a la justicia eh, sin mediar ningún tipo de resistencia uh -huh. y, por lo tanto, también va a ser una prueba que eh, es importante para... Eh, de seguir investigando diferentes líneas que hoy tiene la justicia. Por otro lado, sí. también ha surgido un video de eh, las horas previas al ataque en donde tanto eh, Fernando Sabaco Montiel como también su eh, novia Brenda Uliarte estuvieron en un, eh, en un comercio de comidas rápidas más conocido como McDonald's, donde en las cámaras de seguridad se puede observar que hay una mujer que arroja un papel que Brenda va y lo recoge a ese papel, lo lee y después lo tira a un tacho de basura. Esas imágenes también han sido incorporadas al expediente y por ahora todo es eh, motivo de análisis, por lo tanto lo que considera la justicia es intentar dar con esa mujer para saber qué tenía escrito el papel, claro, no, que Sophie, arrojó y que después leyó Brenda Uliarte. Perdón, que lo dijiste claramente, pero yo me perdí un segundo. ¿Quién es la que arroja el papel? En, no se en la, sabe. Es, ¿Es en el local mujer, de Comidas Rápidas. Exactamente, en el local de Comidas Rápidas una mujer arroja un papel, Brenda Uliarte va, recoge el papel, uh -huh. lo lee y después lo tira en un tacho de basura. La justicia está intentando dar con esta mujer para saber qué decía el papel claro. y qué vinculación tiene con esta persona. ¿Y eh, esto se sabe qué día fue? Esto fue el mismo jueves Más eh, temprano. En, en la localidad de Quilmes, eh, horas antes del ataque. Mira. Por lo tanto, no descartan absolutamente nada por estas horas. Ah, en Quilmes, o sea, no en el lugar. No en el lugar. en, Fue Quilmes, en Quilmes, está... Ah, recuerden que eh, con las diferentes cámaras de seguridad, más a la, las sí. imágenes aportadas por privados eh, y las cámaras públicas, eh, se ha podido reconstruir los últimos pasos claro. que la pareja dio antes del ataque. Ahí está todo lo que contaste, que fueron a dejar una seña a un uh -huh. tatuador. Todo que hay, ese por lo recorrido. Menos, 23 cámaras que los tomaron desde... Todo uh -huh. de ese periplo hasta con Cali Uruguay en Recoleta. Se siguen sumando más imágenes, ¿sí? En donde se va eh, tratando de reconstruir, digamos, estos. Como esta que estás contando ahora. Exactamente, esta se ha dado a conocer en las últimas horas. Sí. Eh, no se descartan que hayan más allanamientos. Uh -huh. Recordemos que también están en la mira de la justicia eh, los otros integrantes de lo que le llaman la banda de los copos de azúcar. Claro, en el eh, caso que de que esto no sean ellos dos solos, sino que hayan más personas involucradas en, en lo que fue, tal ¿no? Tal cual, sí. tal cual. Y por eso es que es importante no eh, lo que se está llevando de adelante en cuanto a la investigación, en donde eh, cada testimonio que se aporte al expediente también es importante, porque que comienzan a eh, reconstruir esta historia ¿no? de los minutos previos al ataque a Cristina. Eh, es una causa que sí. va para largo eh, y bueno, que cada día se van sumando más pruebas. Uh -huh. Pero por ahora se van a peritar estas nuevas que se han incorporado y recordemos que ya quedaron imputados ambos por este intento de claro. ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Excelente, Sofi. Muchas completo. gracias.